un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Aquí esta familia crece todos los días. Y bueno, eh, mi laulover love de esta semana es... Carolina Vargas. Carolina, gracias por tu mensaje. Gracias por ver mis videos y por siempre eh, tener tu apoyo. Te amo. Bueno, amores, eh, acá seguimos en cuarentena, estamos juiciosos dentro de la casa, estamos acá... Eh, yo ya llevo como varios días metida en, en la casa, pero ¿saben que He encontrado muchas maneras, varias actividades para no enloquecerme porque yo creo que el encierro también enloquece un poquito. Y bueno, este video lo quise hacer porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo y es nada más y nada menos que... El tag de la mascota. Nothing cuter than cute little puppies. Cute little puppies. Cute little puppies. Everybody loves these cute little puppies. Cute. Yeah. Cute little puppies. Cute little puppies. Mi amor, saluda, Shalura. Bueno amores, les presento a Patacón, el nuevo miembro de esta familia, Patacón Rodríguez. Bueno, su nombre es Patacón. Y la verdad es que fue una pelea entre mi esposo y yo. Yo quería que se llamara Blue, por sus ojos azules. Pero Álvaro quería que fuera un nombre divertido, un nombre muy colombiano. Entonces, él dijo Patacón y yo dije Blue. Y lo hicimos como al azar y ganó Patacón. Pero bueno, ya me acostumbré y ya me gusta el nombre. Además que es muy chistoso porque Patacón... ¿Han visto que los patacones tienen como la carita así arrugada? de la carita a este gordo, así arrugado. Patacón es de la misma raza de Cirilo, es un bulldog francés. La verdad es que quise darle esta sorpresa a Álvaro y traer una gotica de felicidad a la casa. Bueno, este bebé de tres meses ahorita su comida favorita son, es comida de cachorro, pero lo que más me gusta comer son cables, pantuflas, medias... La verdad es que le están saliendo los, los dientecitos y como que muerde absolutamente todo lo que ve por ahí. Bueno, alguna de las características que más amo de patacón es que es pegado a mí. Oigan, no se despega de mí. Yo me voy a un cuarto y él se va de detrás mío. Eh, cuando lo, lo pongo como en el cuarto donde tiene que hacer popis y chichis, como que empieza a llorar porque yo no estoy. O sea, está muy consentido. Porque hemos estado todo este tiempo inseparables desde que él llegó, como que no nos hemos separado. Entonces eso me encanta, como que amo que, que sienta que yo soy su mamá y que sin no mí no puede hacer nada. No, mentira. Otra característica que me encanta de él son sus ojos. Tiene los ojos azules como el papá y como la mamá. O sea, parece de nosotros realmente. ¿Qué significa mi relación con mi nueva mascota? Siento que aquí... Lo que nos estamos dando es puro amor, acompañamiento, él yo siento que me está dando una lección de cómo ser madre y prepararme para ese gran día. El día que yo escoja ya ser mamá, entonces creo que él me está también como entrenando nuevamente para prepararme para ese gran día. Entonces mi relación con él es de solo amor y como de una lección de vida. Mi gordo, mi amor, patacón, pata, eh, blue al principio. Ok, el recuerdo más lindo que tengo de patacón, pues llevo dos semanas con patacón, entonces hasta ahora estamos como creando nuevos recuerdos, pero uno que se me va a quedar en el corazón, yo creo que fue cómo se ha tirado todos mis tapetes, o sea, se ha hecho popó por todos lados, entrenarlo ha sido tan difícil, y yo creo que esto lo voy a recordar por mucho tiempo, Cómo se me poposeaba acá, cómo se me poposeaba por allá, allá, allá. Pero yo sé que, que, que cuando ya esté entrenado va a ser un niño muy juicioso. ¡Oh! ¿Que si va a tener más mascotas? Eh, por ahora no creo que vaya a tener más mascotas porque este gordo ha sido, mejor dicho, Nana, gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran, Ha sido una responsabilidad grande y tener más, yo creo que sería más trabajo entonces creo que no, por ahora no Si Cirilo todavía estuviera acá creo que no Cirilo era muy territorial él cada vez que venía un perrito nuevo se hacía pipí por todos lados porque estaba marcando su territorio eh, si hubiera conocido a Patacón y hubiera visto y entendido que él iba a ser su hermanito yo creo que se lo hubiera llevado bien al principio no tan bien pero yo creo que serían muy buenos amigos y yo sé que ahorita Cirilio nos está mirando desde arriba y es muy feliz por Álvaro y por mí. La reacción de Álvaro cuando le di la gran sorpresa fue shock. Él no sabía qué decir. Acá les voy a poner el video de literalmente lo que no dijo. Fue como, ¿qué es eso? ¿Eso qué es, mi amor? ¿Qué es eso? No entiendo. What <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> right, is Qué bechito Qué me decís se ¿De dónde se este pelotón? ¿De a ti? Como que él sigue todavía, él seguía todavía como en esa nostalgia por Cirilo y yo creo que ver un perrito nuevo le causó, como que lo sorprendió un montón de una buena manera, pero de una manera en la que no sabía cómo reaccionar porque todavía sigue en su corazón Cirilo. Pero ya hoy en día está tan encariñado y los dos estamos tan muertos de amor por patacón que yo sé que esto no ha sido nada más que una bendición. Bueno amores, espero que les haya gustado el tag de la nueva mascota, ya le pueden dar la bienvenida a Patacón, un gordo precioso que va a crecer con nosotros, que va a estar en nuestros videos, que nos va a dar muchas memorias, muchos recuerdos, y bueno, si ustedes tienen mascotas en sus casas, quiero que me cuenten cómo los cuidan, cómo los entrenan, para yo también leerlos, y, y que nada, que me cuenten de sus mascotas, los amo con todo mi corazón.